de mañana, ahora tenemos un comentario, ¿verdad? Que nos va a hacer, don que ha hablado más que todo el mundo. Yo es llegué verdad. aquí a las 7 de la mañana y Yerjan ha hablado más que yo, que llegó ahorita. Bueno, bueno, ¿Eh? Gracias. G ya, tu, tema, tu tema. Voy a tener que controlar esa parte. Señores, miren, a propósito de la parte histórica, eh, antes de, de, de iniciar con mi tema, hoy es viernes. Y los viernes nosotros siempre traemos temas... Ni te cases tienen... ni te embarques, sí, ni tu familia te apaga eh, Por eso yo me, me martes. vengo en un t porque los viernes nosotros hemos entendido que eh, ya el dominicano entra en una fase de, si se quiere, de fin de semana... Y cambia el estilo. Y esto sirve como... lo eh, que dice el pueblo? Sí, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos este ejercicio de relajación para ir descansando eh, mentalmente nuestro cuerpo y descargarnos un poquitico de, del trabajo. Hágalo. Haga algún tipo de, de, de actividad diferente. Comience a hacerla los viernes para que su mente se ponga en fin de semana y por lo menos se, se reinicie con relación a, a, a los, al trabajo de la semana. Cuando se hablaba ahorita de la parte histórica, a veces nosotros le faltamos a la verdad cuando venimos a justificar. Mira, eh, me, utiliz me utilizaron una campaña sucia. Atención a los perredeístas y a los perremeístas. Atención a los perredeístas y a los perremeístas. Y, lo y no solamente al, al, pueblo, al, al pueblo dominicano. Atención a esto que voy a decir. He escuchado que mira que, que a Leonel le trajeron a, a Quirino... Que a la magistrada fulana de tal, señores, pero ¿y lo que le hicieron aquí a uno de los líderes más grandes que ha dado República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez? Ustedes se olvidaron de esa vaina en, en, en aquellos años Impos 90 y 96. Imposible de olvidarse de eso. Ustedes se olvidaron de que a, a, a Peña Gómez, por el color siendo de la un noche. dominicano luchador por los intereses de nuestra tierra, lo acusaron de haitiano lo acusaron de, de, de narcotraficante, brujo. lo acusaron de brujo, se olvidaron ya de eso. O sea, ustedes no se acuerdan de esa campaña sucia que nosotros vimos en la, en la televisión y que los medios de comunicación se prestaron a esa vaina para dañarle la imagen a un ser humano porque la política no puede llegar a tanto, porque yo no estoy de acuerdo con la campaña sucia. No debe ser así, y por eso no estoy de acuerdo con que porque, con que se utilicen esos términos despectivos, que si, que si aquello, que si es bruto, que si... No, olvídese de esa vaina, eso no es lo que importa. Pero PENCO no es despectivo. Pero importa, hey. importa Yerjan, que un, que un no candidato no tenga... no Mira, un candidato a la presidencia debe ser un tipo que tenga una visión clara de qué país va, qué país va a gobernar y qué necesita ese país para seguir si avanzando. Te, si tú te vas a sí. Brasil... Si te vas a Brasil y te das cuenta, por ejemplo, con Lula da Silva, que era Lula da Silva? Un minero. Pero vete a Uruguay. Pero tenía visión. Pero vete a Uruguay. Tenía visión de su país y tenía pero, y tenía un norte pero do, no por donde seguir. El hecho de que una gente no, y, y no los, tenga la oratoria. Y los resultados están ahí. Oye esto, amado. Sí, el hecho de que una gente no tenga la, la oratoria que tiene, por ejemplo, o que tuvo Joaquín Balaguer brillante, como escritor, para mí como escritor y como orador brillante creo que no ha pasado eh, en la República Dominicana un hombre más, eh, eh, en sentido de la oratoria más brillante no, más no, hay mejores que él eh, era Leonel muy fue, bueno, pero hay mejores Leonel que Fernández, él Leónel Fernández, brillante uh, uh, a mí me encantan los discursos de Leónel Fernández como él Arturo Logroño, lo, era excelente él, y, y el mismo Peña Valle, excelente eh, por orador por ejemplo, el mismo Peña Gómez también eh, eh, grandes oradores pero no significa eso que todos van a tener esa virtud porque hay diferentes tipos de inteligencia la psicología ya lo ha establecido entonces, quería referirme a eso, señores no nos olvidemos, o sea, no, que, no, no, que, no podemos nosotros querer en esta ocasión venir ay, a, a ponernos como víctimas de lo que ayer fuimos partícipes. Ahora somos eh, víctimas de lo que ayer fuimos victimarios. Y aquí todo el mundo, y eso está ahí en Internet, señores, eso es lo importante de la apertura de, de, del Internet. Que usted puede ir y ver lo que se hizo aquí. El discurso de Balaguer con el Frente Patriótico levantándole la mano a Leonel era, ya esto no es una cuestión política. Es una cuestión patriótica diciéndole al pueblo dominicano que Peña Gómez era haitiano y que no podíamos ponerle en manos de él el país. Incluso lo dijo: que no podemos poner en mar nuestro país en manos de gente que no son verdaderos dominicanos. Se olvidaron ustedes de esa vaina. Óyeme, todo el Se olvidó que está en la el política. PRM de esa vaina, que eh, eh, estos que son seguidores, eh, el PRM que son seguidores, eh, que, eh. Que, que, su, que su luz a seguir. De, debe ser, José Francisco Piñero. Cuando, oh, ma, cuando madure, cuando tengas cinco o seis años más, yo quisiera escuchar ese mismo tema, pero con la madurez de seis años más. El que está en la política sabe que las debilidades que pueda tener se las van a sacar a relucir. Está porque, bien, oye, oye, está Yerlán, bien, pero no, la política es una tú. guerra. Una guerra. Y la yo, guerra nunca es y limpia. Claro no, y hay la guerra nunca es por limpia. Por y hay otra es, cosa en la política, Por eso es que tú Wanne. no puedes agredir en política. Y hay otra cosa agredes, en la política. Porque esto no es personal. Yo no puedo decir, por ejemplo, que Leonel aquí es un ladrón y un corrupto. Yo no puedo utilizar eso. Y otra cosa, que no represente Wanne. el cambio. Eso es lo que yo he dicho. Wanne. Y me han querido sacar de contexto. Pero otra, bien. otra cosa en la política. Uh -huh. Tú no te puedes aferrar al pasado. Tú no te puedes aferrar a diferencias del pasado. No, a diferencias no. Para pero... tú eh, eh, cerrar las posibilidades a grandes entendimientos ah, pues en el país. Entonces, olvidémonos, olvidémonos obvio, de nuestra historia. Él dijo, oye, en, no, no, obvio, para no, es, no saber los pasos que ha pasado. Él dijo hace un momento que el tipo más brillante que ha habido en este país es Balaguer. Uno diferente. de los más brillantes. Eh, Mira, a, se, me ¿sabes, ¿Sabes lo que decía términos, Balaguer? El eh, orador. Óyeme. Eh, óyeme. Escuchar a, Leon, a, a, a Balaguer. Eh, cuando daba esos discursos, ponía a temblar el país, igual que, igual que Peña Gómez, igual que Leonel, hay que decirlo. Oye, O sea, lo que decía Balaguer, Nicolito, Balaguer decía, en política no hay amigos ni enemigos posibles. Sí, pero la historia... Porque el, el amigo de hoy es el enemigo del mañana. Mira Lara lo que está hablando de, de, de Peña, de, de, de, sí. de, de, de Leonel Fernández, sí. cuando Lara es un peledeísta, sí. bueno, yo desde que lo conozco, lo conozco da como bien. peledeísta. Sí, pero escúchame, no Oye, esta parte, no hay amigo ni enemigo. Oye, posible. esta parte, amado. A lo que yo me refiero es a que tú hay no te puedes vender. Hay aliados o no. Miren, señores, a lo que yo me he referido, y quiero que, eh, eh, que no me saquen de contexto, es a que tú no puedes venderte hoy como una víctima de lo que ayer tú fuiste el verdugo. O sea, Lionel, el PLD, el Partido Reformista, acabaron con la imagen en este país de José Francisco Peña Gómez. Hay que traer esos videos. Porque ¿sabes? Peña Gómez tenía debilidad y las explotaron. No fue que acabaron con sí, la imagen. Se es pero la, la parte humana. Óyeme, ni siquiera se fueron a la parte política. L óyeme, lo acusaron. Oye, de, de Leonel se dijo, sí, óyeme, es de marca? Leonel se dijo en este país que era hijo de Juan Marichal y lo afirmaron y lo aseguraron. Pero, pero óyeme, oye, alegando que su mamá, que su mamá había negado esa paternidad. y que, Bueno, todo lo que eso implica. Todo eso se dijo. Mira, lo que son. lo que son, Entonces, la política Leo, es así. La el, que, el que no quiere que eso le pase, no, que no se mete en la política. ¿Exacto? Porque sabe, pero mira, sabe que pero sus, mira lo sus debilidades. El que no, el que, el que no quiera que eso le pase, entonces, el que no se mete en ese lío. ¿Qué es lo que está gritando Leonel ahora y su grupo? Cuando ellos mismos hicieron eso y lo apañaron. No, en le el 96. Aquí Leonel, le bajaron el piso, Leonel es un político le profesional. Dijeron, yo me acuerdo de, de, de esos anuncios. Que, de que decían que, que, que Peña Gómez era un brujo. Sí, pero eso Coño, no es malo. Sucesa, eso, no es, eso no es tan. ¿Cuánto odio? A Peña Gómez le sacaron mire, su hicieron negritud. hicieron que ese hombre se muriera? Coño, lo mataron. No, eso no fue lo, lo mataron que mataron a Peña Gómez. Lo, lo que mataron a Peña Gómez fueron sus propios compañeros. Eh, son víctimas. Lo que mataron a Peña Gómez fueron sus propios compañeros. Miren, señores. Miren, eh. señores. De mañana.